Vlogging time Estoy, la verdad no me veo Presentable Miremos si con las gafas No, es gafas. bueno El propósito de este video es mostrar Algo que me acaba de llegar, o sea me sorprendió mucho Porque pues yo no pedí Nada, de nada, yo nunca pido paquetes Cuando pido, pido Cosas chiquitas y son como Cosas de, esas de wish De un centavo, pero me acaba De llegar este paquete Viene por USPS UPS, perdón, por UPS Y eh, Acabo de ver pues el, el tag La etiqueta de dónde viene Y dice eh, The Academy of Korean Studies Oh eh, Bundang, Songnam Corea del Sur ah, No sé No sé qué será o sea, Creo que será un libro Entonces Ok, se siente como suavecito. Digamos que sí tiene como el, el la forma, como si fuera un libro, pero también puede ser que viene empacado en papel de bolitas de forma cuadrada. Eh, no sé qué es. Lo voy a abrir. Voy a poner el trípode ahí y lo abro así como en vivo. y en Bueno, en vivo indirecto ¿no? Porque ustedes verán este video ya cuando no es en vivo. Pero en mis historias sí lo estoy poniendo como en vivo. Y en directo eh, voy a poner mi trípode y lo abro a ver qué es. Aló, ya me ubiqué con mis tijeras y el paquete. Eh, <ríe> bueno, yo participé en un concurso de la embajada coreana. Creo que el paquete es por haber participado en el concurso. Eh, pues sí, porque no sé por qué más puede ser, o sea, no creo que... O sea, ya alguien conseguido mi dirección de Corea y me volvió un paquete a esta niña porque me cayó bien, Entonces, bueno, el paquete viene de US... no, por UPS. Me gusta ver los sellitos porque yo como, oh, viajo por muchos sitios antes de llegar acá. Pero no estoy seguro si este lo hizo, entonces, pues bueno, lo voy a tratar de abrir por acá. Ok, primera bolsa abierta. ya sí. Acá ya no queda nada. Y otro paquete. Esto dice.. ¡Ay, está escrito a mano tan bonito! The Academy of Korean Studies, Jong, Cho Jung Cho John. Es el nombre de la persona que lo envió. Uh -huh. Hola, Cho Jong John. Gracias. Eh... Bueno, está la dirección. República de Corea. Gyeonggi-do Gyeonggi es el distrito. Ciudad, distrito. A ver, ¿cuándo lo enviaron? 10.25. Tan rápido. Ya se demoró cuatro días. Oh, por Dios. Entonces lo mandaron así como. apúrale. Vamos a abrir por acá arriba. Ok. Papel de burbujitas. Me encanta el papel de burbujitas. Oh, ¿Qué es esto? A ver. Muy bien en varias cositas. ¡Ah! Estoy emocionada. Un momento. Ya, ya saqué todo. Interna. Ah, esto es un brochure de. Para estudiar programa. O sea, para estudiar allá. Oh. Está en inglés. Y en coreano tan chévere, o sea es todo el, el brochure para las personas iba a decir los for, foreigners eh, a mí se me mezclan los idiomas acá eh, eh, extranjeros que quieran estudiar en Corea es una señal del cielo a ver, esto es un libro dice The Academy of Korean Studies y aquí dice The Global Hub Sharing Korean Studies with the World O sea, es un libro básicamente en el que están explicando un poco de de la, edu, de la, o sea, de la historia educativa allá eh, para extranjeros y digamos de alguna manera están presentando como los beneficios de estudiar allá me gusta porque es comercial pero... Está bien hecho, o sea Miren, digamos, estas, miren las, las fotos de los libros Son libros, eh, pues, antiguos, si se dan cuenta Estos, digamos, los amarillitos estos son compilación de estudios médicos Ush. Registros militares Novelas clásicas en Hangul Esto es lo que hace un buen, <risa> un buen publicista, un buen mercadólogo este es básicamente como el mapa de, del sitio O sea, de Academy of Korean Studies Es un, una academia como tal, una institución como tal Entonces miren que es un mapa del sitio Pero está pintado como en... Eso creo que viene siendo como acuarela Sí, eso son técnicas de acuarela Acuarela y eh, tinta china aparentemente O estilógrafo uh, Me enviaron un... ¿Qué es esto? Como un diplomita Me vienen en una carpetita plástica Dice, querido participante, está en inglés. Lo voy a leer en inglés y les pongo aquí los subtítulos. Dear participant, the Center for International Affairs at the Academy of Korean Studies is the home of the Understanding Korea Project, which held the 2018 Understanding Korea Project essay Contest. We highly appreciate your participation in this competition. Your entry greatly contributed to the success of the event. Enclosed in this package is a souvenir for participants. We would like to ask for your continuous interest and support in the Understanding Korea project. Thank you very much. October 15, 2018, with gratitude, Jang jung Kyun, director of the Center for International Affairs. Ooh, ¡Qué lindo! ¡Ay, la carpeta está ilustrada! Miren. Yo pensé que esto estaba impreso en el papel, pero es la carpeta que está ilustrada. Wow. Es, eh, los, los coreanos cada vez me impresionan más. Uy, un libro dice Corea en el mundo. Corea in the world. Ay, me encantan estas cosas. Wow. Ay, qué chévere. Es como un libro de, de datos y de cosas, eh, de historia, miren. Aquí hay foticos en blanco y negro dice el periodo de liberación y la guerra de Corea, de Korean War eh, la guerra coreana creo que fue en la que estuvo mmm, Colombia también o sea Colombia envió tropas, eh, las del almirante Padilla porque pues fue una cosa bastante heavy y Corea estaba buscando como apoyo de muchos países y Colombia se puso la 10 y dijo como yo los voy a apoyar miren hay como cositas de cultura, ¡Ah! miren quién está acá BTS yo no soy fan de BTS pero los muchachitos me caen bien entonces ahí están BTS aquí está Gangnam Style SAI aquí hay como... esto debe ser como fashion show sí, hanbok fashion show estos son los, digamos, los trajes eh, típicos de Corea tradiciones... ay, me encanta la comida en Corea o sea, mírenme esto tan rico aquí hay pescado, arroz kimchi esto parece bulgogi, que es como carne de cerdo, como salteada con salsa de soya y ajo. Eh, esto también parece estofado de kimchi, que es como una guisado de kimchi, que es como un... En nuestro colombiano será como un sudado. Oh, me gustó esto. Es como un pequeño librito así como de cositas. Infocorea, una guía esencial para educadores. Oh... Los que me conocen hace ratico saben que a mí me gusta mucho la educación. De hecho, si yo tuviera la oportunidad de ser profe, me gustaría ser profe. Pero pues a los profes les exigen como muchos estudios y eso. Y pues yo no he tenido la oportunidad de continuar eh, mis estudios haciendo un posgrado una maestría o algo. Entonces, por eso todavía no me quedo. Pero bueno, miremos. Va a abrir una página random. ¡Oh! Miren, esto es como... Información, es como información también, pues digamos, como global sobre el país. Aquí se Transporte, Información y Comunicaciones, las estadísticas de la educación coreana. Uf, esto va a ser como lo mío, o sea, me gusta mucho. Yo tengo una revista parecida a esta que se llama, olvidé el nombre pero que tiene como datos sobre Colombia me gustaría hacer como un comparativo de esas cifras para ver qué sale la historia de la civilización coreana o sea me encanta porque es digamos que el ensayo consistía mucho en ver cómo está la perspectiva de Corea eh, desde otros puntos de vista o sea desde mi país digamos yo como colombiana qué sé de Corea, qué información puedo encontrar en mi país sobre Corea, si hay un libro de texto sobre Corea, qué dice. Eh, el ensayo era mucho de eso, como de la perspectiva que se tiene en otros países de Corea. Entonces me gusta que de alguna manera el, el regalo sea un poco eso como mira, te estamos dando material para que conozcas más de nuestro país. Eh, y me gusta mucho el mapita, este es un mapa de Corea, si se dan cuenta. Eh, bueno, los que conocen el mapa de Asia sabrán que esta es la puntica donde está Corea Y eh, por cada eh, región, no recuerdo si se llaman distritos Pusieron como las cosas típicas, o sea, de cada, como de cada sitio Como en mi iconografía, entonces está chévere Y hay una última cosa que es esto ¿Será que es chocolate? No, no, creo que sea de comer. Que puede ser? Una libretita, un separador de libros, una cajita de lápices, no sé. Y eh, me gusta el, el papelito con el que lo envolvieron porque tiene caracteres eh, coreanos y también tiene caracteres chinos. Los que... Mmm, no saben pues digamos que un tal vez un 60 o 40 entre un 40 y un 60% de el, del lenguaje coreano digamos está influenciado por el chino y hay muchas palabras en chino y en coreano o sea hay muchas palabras del chino que se usan en el coreano eh, ya sea con un significado directamente igual o con un significado pues un poquito variado. Me gusta eso porque de alguna manera es también como una... Como otra mirada también a su idioma. Me gusta. Esto son, esta gente es muy pro. Me gusta que la impresión no se sale cuando levantó la cinta. Porque muchas veces cuando uno imprime acá... Eh, y uno, digamos, le pone cinta o algo Al quitarle la cinta se lleva la tinta Entonces no, no, no le pasa nada Y esto, es, esto viene siendo... La textura de este papel es como un papel Kimberly O sea, siento yo que se le debería salir la tinta Pero no se le sale con la cinta Y miren esto tan bonito Es una libretita o una caja ¡Oh! ¡Wow! Es un separador de libros Pero miren qué cosa tan bonita Ah, o sea, pensé que era una libreta cuando lo vi así porque parece un librito, ¿no? Pero no lo abrí. Y miren, es un separador de libros. Uh, está muy lindo. Aquí arriba dice bookmark. Bueno, está escrito en chino, en japonés, en coreano y en inglés. This is the patchwork knotted bookmark fantastically blending the patch, patchwork. With traditional knot craft Which is absolutely the best among the women's quarters As aesthetic products of the past Wow Dice que es como insignia de los productos como históricos antiguos El, el patchwork que es esto Que son vienen siendo los... Eh, trabajo con retazos Suggestion for better use With a single drop of peppermint or rosemary perfume You can experience a unique experience Of fresh and clean feeling Oh por Dios, o sea ahí está muy bonito Miren esto Wow Y pues digamos, si leyeron los subtítulos ahorita Lo que está diciendo ahí es que le ponga una gotita Bueno, también lo vieron los subtítulos Una gotita de perfume de esencia y digamos de alguna manera como que te aromatiza el libro entonces, oh, está muy lindo wow esto me encantó la verdad es no, un producto súper bien hecho súper bien pensado o sea esto a mí me como extranjera me refleja y me habla y me dice esto es coreano entonces me gustó un montón y eso es todo en mi paquete la verdad estoy muy feliz Muchas gracias. Thank you so much to the Academy of Korean Studies for sending this to me. Uh, it was a really uh, fun experience to participate in the project. I had a lot of fun, and uh, actually, I got to know a lot more about South Korea, so I was grateful for that. And again, thank you so much for this. I'll be looking forward to like participate in a lot more stuff like this I really really want to get to know uh, a lot more about South Korea and also let other people know uh, about it uh, people in my country people from other countries I um, will definitely will look for a chance to um, do some kind of uh, study, I want to do a postgraduate study, so I'll be reaching out soon. Thank you so much, and yeah, that's my little message for you. Y bueno, ese fue mi paquete, eh, espero les haya gustado abrirlo conmigo, se hayan emocionado, tal vez no se emocionen tanto como yo, pero sí, yo estaba muy emocionada, espero haberles transmitido algo de mi emoción, así sea para quitarles el estrés del día eh, o lo que sea. Nos vemos en un próximo video, chao, adiós. adiós, adiós.